Por más de nueve años, residentes en el sector Grullón tercera etapa han externado preocupación por la cantidad de solares baldíos en la zona. Estos mismos se han convertido en foco de contaminación y guarida para delincuentes. Estamos aquí, ya, ya ese solar tiene ya más de siete o nueve años parado ahí. Cuando llueve, el agua no puso no, no, por, por, por los contenidos, porque el agua está en la calle y la calle está dañada. Entonces queremos que, si pueden. ...que no ayude con coge porque estamos ya de lástima aquí... ...ratones, culebras, cada rato y atraco y atraco, o ...se encuentra gente de noche ahí y hasta que este, viene por aquí subiendo... ...entonces no se atracan uno ahí. ¿Cuáles son los dueños de solar? No, son muchos, es, es en Sócrates, pero él es, es lo que está vendiendo... ...pero que lo vende muy caro ese solar. Agregan los residentes que las ratas se han apoderado del lugar... ...ante la mirada indiferente de las autoridades. De todo, aquí se atracan, se roban... No matado, no, pero drogas hasta drogas usa y la gente. Ratones, a la carne, cucaracha, pero venga acá. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.